We're gonna it. un puerto rico de un sueño y yo soy Puerto Riqueña sin nada ¡Gracias! Entonces... Chévere que ¿Te acordás? de hecho, pues, este es que se porque regularmente nosotros no trabajamos los sábados aquí, trabajamos los viernes, ¿no? Entonces, creo que ya dijo que era su y que quería pasar de llegar. A venir, ¿Cierto? allá afuera también. Okay. muy bien bueno, vamos a eh. yo no sé este yo tengo un problemita con la entrevista yo no veo que yo ok yo <Okay>. que <laughs> <laughs> María, María, María, María. Yo también quiero usar una maestra, una gran amigas que es una gran cantante, toca guitarra, toca piano, el primero músico que no All oh. de marzo